Hola, mi nombre es Mauricio Álvarez Montoya, eh, soy ingeniero industrial, eh, egresado a la Universidad Javeriana de Cali, especialista en finanzas de la Universidad de Icesi. Trabajé durante 10 años con Banco de Occidente, donde hice mi práctica y pues, afortunadamente pues, quedé en ese banco y durante 10 años pues, me desempeñé eh, y terminé como gerente de banca empresarial y dado terminado ese ciclo pues empecé con, con el emprendimiento de Carol. me vinculé al emprendimiento de Carol. Eh, hijo de una mujer muy emprendedora, mi madre es modista, eh, digamos que con su emprendimiento logró educar a sus dos hijos, tengo una hermana que es Mariana, de, que es eh, el chef, y como les digo, pues eh, mi madre con su emprendimiento y mi padre, eh, eh, pues lograron darnos pues toda la educación. Bueno, lo más difícil de emprender eh, ha sido tomar la decisión de, de, de, de, de ser, de ser emprendedor. Muchas veces uno cuando tiene un trabajo, eh, dar el salto al emprendimiento, pues una, una, es, es una decisión bastante complicada de tomar porque cambias la comodidad de un salario, de tener un ingreso fijo mensual y si es un buen ingreso pues con mayor razón eh, y tomar esa decisión pues no es fácil porque el emprendimiento está lleno de muchas, muchas incertidumbres y muchos retos. Entonces digamos que esa parte eh, en, en lo personal, en mi experiencia, fue la parte más compleja. Viene otra parte y otros retos eh, igual de complejos que es mantenerse durante el emprendimiento que también es un reto que eh, es que me tocó afrontar a mí eh, pues durante mi vida como profesional y como emprendedor. Bueno, eh, ser un emprendedor en este país es ser un valiente. ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos que eh, emprender no es fácil por todas las obligaciones que, se, que, que trae el, consigo el emprendimiento. Debes de responder por tus empleados en la parte legal, debe responder ante el, el, el gobierno a través del, de la DIAN y, y todos sus estamentos, de responder ante eh, proveedores, ante acreedores bancarios. Entonces, digamos que, que todo eso pues, requiere cierto coraje, cierto valor para aventurarse en un emprendimiento, ya que pues, tú dependes eh, en lo que vayas a desempeñarte pues, de todos estos actores. Eh, entonces por eso yo defino de que, de que los emprendedores somos unos valientes porque nos atrevemos que a pesar de todas esas dificultades que nos presentan pues es, asumimos el reto y digamos que lo hacemos eh, en busca de, de, de, de, de, de ayudar. Todos los emprendedores tienen como dentro de su ADN querer ayudar, querer resolver algo y ese es como su reto constante, ¿ya? siempre aportar, siempre ayudar. Eh, y de alguna forma pues somos los generadores eh, de, de gran parte del empleo de este país. Ya, no recuerdo la estadística, pero un, un porcentaje muy alto de, de, de los empleos que se generan en el, en, en el país son, son eh, generados por, por emprendimientos, por, por empresas pequeñas y medianas. Eh, no, no cambiaría eh, el ser emprendedor porque a pesar de todos los retos que tiene, pues también tiene unas ventajas importantes como por ejemplo el tema del manejo del tiempo. ¿ya? Eh, a pesar de que uno se levanta muy temprano y se acuesta tarde, eh, digamos que durante toda la jornada pues, tú puedes eh, manejar tu tiempo, dedicarlo a tu familia, a una actividad deportiva, bueno a lo que más te guste. Eh, entonces digamos que esa parte me gusta mucho poder yo... Eh, Tener la, la, la capacidad o, o, o la lección de que en cualquier momento cuando me sienta de pronto con la mayor energía trabajar muy duro, cuando ya no me sienta tan, tan, tan fuerte y quiera tomarme un descanso o relajarme un poco, pues lo, lo puede hacer igual. Compartir tiempo con mi familia, ya, hacer lo que me gusta, una actividad deportiva. Entonces digamos que, que esas, esos son como los premios que uno puede llegar a tener. Eh, como, como emprendedor. Eso no lo cambiaría. Pidan sí. ayuda. Eh, creo que personas con experiencia eh, están siempre dispuestas a ayudar. Y creo que eh, después del estallido social que tuvimos y de todas estas pandemias que, que hemos venido atravesando, muchos empresarios están dispuestos a darle la mano y a, a, a servir de tutores a, a personas que, que quieren emprender. Eh, yo llevo emprendiendo alrededor de 19 años y, y pues, en este momento me siento beneficiario de eso porque estoy rodeado de, de algunos tutores empresarios que llevan un poco más o de pronto menos, experiencia, menos tiempo que yo, pero sí tienen mucha más experiencia y me estoy rodeando de eso. Entonces, independientemente en qué etapa estemos, siempre pidamos ayuda, siempre eh, eh, tratemos de, de, de, de apoyarnos de otras personas. Eso yo creo que es lo, lo principal, todo el mundo está dispuesto, no, no tengamos temor a eso. ¿Ya? Y sobre todo aquí en el, en, en el Valle y bueno en general en Colombia, estamos dispuestos a colaborarnos, a apoyarnos y sobre todo a, a, a ayudar a, a generar más emprendimiento porque ese es, creo que es el futuro de este país.